Primera vez en el UA. Aquí hay cosas que nunca antes vi. Solo conozco a la Mona Lisa. Aquí hay cosas que nunca antes vi. Y te miré por primera vez. Los engranajes comenzaron a girar. Una premonición solo de te entrar. Oh, este demasiado Pero agreguemos una